Yo siempre digo que las grandes la grande cosas eh, nacen no de una forma predeterminada, sino que nacen en función de muchas variables. Y SOLI, Solidaridad Internacional de Andalucía, nace así. Yo siempre digo, los tres Manolo, Manolo Rodríguez, Manolo Albano y Manolo Martínez, que soy yo, nos reunimos un día de las veces que nos veíamos y hablamos de la necesidad de que creíamos que era importante, aunque ya existían bastantes organizaciones, pero creíamos que era importante poner nuestro grano de arena en el trabajo de lucha por la igualdad de los derechos en cualquier parte del mundo. Y así nace. En la década de los 80 hubo una gran explosión de lo que es la, la solidaridad y la cooperación por parte del pueblo el pueblo andaluz, ¿no? que es el que yo conocido. Y empezamos de una forma que ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo, porque ahora mismo no tiene nada que ver lo que son las instalaciones, el personal, el volumen de proyectos, las cantidades que se están moviendo y sobre todo la gente a la que se llega con este tipo de, de proyectos. ¿no? Cuando me llamó Manolo y me dijo, mira, ¿por qué no te vienes con nosotros aquí a Solidaridad Internacional... ...que hacemos cosas muy bonitas, muy estupendas... ...y si a través de mi imagen y decir, pues mira, la bailadora Cristina Hoyo está con nosotros... ...y si ellos están contentos de que yo esté ahí, pues yo también muy contenta, estupendamente. La característica que tenía era, que aunque era una fundación de Madrid la creación de las asociaciones se hacía en cada región, es decir, no eran delegaciones de la fundación, sino eran asociaciones. Y de eso hace ya 20 años, en el 96. años estábamos además en el piso de Menéndez Playo y yo recuerdo que es que en las reuniones previas de las campañas de, de verano el piso se entraba y hacía así y así hacia el balcón de fuera. Bueno, pues teníamos gente desde la puerta cogiendo todo lo que era el pasillo, el salón grande que estaba con la mesa de reuniones, las dos habitaciones que estaban también de despacho... Y es que había que ir como repitiendo lo que a lo mejor Manuel lo estaba diciendo para que todo el mundo después se fuera enterando y que llegara todo el mundo que estaba allí en ese momento. ¿no? Yo recuerdo, yo tocaba en, en aquello también un grupo de música, tocaba, teníamos un grupo con mis compañeros y cuando hubo el desastre este del Huracán Mitch, pues en, el, en, en la localidad de Constantina hizo un, un, un festival solidario para ayudar a, la, a los damnificados con el, con el huracán. ...y se juntaron allí, eh, gente de todo el pueblo... ...juntamos allí a una, unas dos personas... ...solidariamente pagando una entrada... Y, ...y aportando todo lo que podían... ...para ayudar a estos damnificados". Yo le doy gracias a la vida... ...precisamente porque me ha dado la oportunidad... ...no solo de desarrollar mmm, el baile flamenco... Que es, ...que es lo que me ha gustado siempre... ...sino por poder viajar... ...y conocer el mundo y tener contacto con otras personas... ...para mí ha sido mi universidad, o sea, y mi escuela... ...y yo creo que la gente ha entendido que viajando se aprenden muchas cosas... ...incluso también si ve cosas en algunos países que, que ven las necesidades que tienen... ...pues también te hace mucho más solidaria que verlo solamente por la televisión... ¿no? ...entonces yo creo que eso te hace ser más solidario... ...y te hace enriquecerte por supuesto. El proceso de globalización y de interconexión entre todas las partes del mundo eh, se ha ido, se ha acelerado muchísimo en estos años. Por lo tanto, el trabajo con el que algunas organizaciones y en concreto Solidaridad Internacional, con que empezó hace 21 años, no puede ser el mismo, el, el enfoque no puede ser el mismo que ahora porque el, el mundo de hace 20 años no es el mismo que, que es, es, es ahora, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé con los niños tenían 5 y 6 años y vienen, vienen aquí a, muchas veces a verme, me dicen, ah, domingo, ¿qué pasa? qué ya, ya 18 y 20 años trabajando, y, porque lo bonito de una ONG para mí ¿eh? es trabajar directamente con el usuario, o sea, con el usuario. La verdad que la, la, la estructura de Soli hasta, hasta hace tres años era muy especial. Yo creo que no hay ninguna otra organización en España que esté organizada así. Porque hace tres años la fundación decidió unirse a otras dos fundaciones y crear una nueva organización y todas las asociaciones de España, la valenciana, la gallega, la canaria, la andaluza y la vasca, decidimos que no entrábamos en esa, en esa unión y hemos hecho una federación ...todas las asociaciones antiguas de Soledad Nacional ...que nos seguimos llamando Soledad Nacional. La singularidad nuestra es que nosotros, como sabéis... estamos divididos, en, ...vamos divididos por áreas, ¿vale? Está el área de formación e investigación... ...está el área de educación, está el área de cooperación... ...que a su vez, pues se divide entre, digamos... ...los proyectos que se realizan o que se ejecutan... ...de cooperación en lo que es América Latina... ...y los que se ejecutan en el Sáhara... ...y en el África Subsahariana. Primeramente, de voluntarios nada más de gente que ha participado en nuestros proyectos que hacemos en los países y que van como voluntarios a apoyar estos proyectos, yo creo que pueden ser de 1.500 o 2.000 personas los que se han ido de voluntarios con nosotros, que se siguen yendo. De socios hemos tenido también cerca, más de 1.500 socios, cerca de 2.000, ahora tenemos un poquito menos, y después trabajadores, gente que ha trabajado en, eh, haciendo el trabajo que estamos haciendo de la, de, para la presentación de los 20 años, yo conté 150 personas que han estado trabajando en Soli. El área de educación para el desarrollo, que es como venía llamándose históricamente y ahora estamos en ese proceso de, de, de cambio también de, de nombre, ¿no? de educación para la ciudadanía global. Pues, bueno, es un área donde se, donde se promueven actividades, proyectos, eh, acciones eh, a través de procesos educativos, procesos de, de aprendizaje, de sensibilización y de movilización. ¿no? Eh, trabajamos con diferentes sectores de la población, desde los más pequeños en los colegios públicos. ...y con los adolescentes en los institutos... ...y también con la población en general... ...con diferentes actividades... ...desde presencia en el aula... Eh, ...talleres mmm, enseñando sociedad africana... ...la otra cara de África ¿no? Pues nos movemos con una serie de actividades... ...en torno a la educación reglada y no reglada... ...trabajamos con diferentes sectores de, de la población andaluza... ...para promover estos cambios que vengo comentando. Ya no hay más miedo porque cuando empezamos a hacer el programa... ...la gente nos decía, bueno, es que ellos están allí y nosotros estamos aquí... ...y la, una de las mayores aportaciones es esto, que haya ahora un encuentro... ...un espacio común entre diferentes poblaciones de culturas diferentes... ...eso es una de las aportaciones mayores y también personas eh, que se están interesando en los países en los que más hablamos en estos talleres, que sean Senegal, Marruecos, a ir a visitar estos países, a viajar, a conocer. Es decir, que también estamos sembrando algo allí, que a lo mejor en el futuro se vean más los resultados. Nosotros estamos trabajando desde el área de formación e investigación con el enfoque de resiliencia local. ...que es un enfoque novedoso, eh, en el campo de la cooperación se ha trabajado fundamentalmente... ...como un enfoque para prevenir y, y mitigar a, ante situaciones de, de catástrofes naturales... ...pero nosotros el enfoque lo estamos planteando de cómo fortalecer las capacidades... ...de las comunidades locales frente a las adversidades que supone la, la crisis actual... Pues en el ámbito de la investigación lo que hacemos es trabajar eh, con herramientas que puedan mejorar las capacidades de las organizaciones. Ya no mejorar la formación de las personas que están vinculadas al mundo de la cooperación o de, la, de los movimientos sociales, sino buscar herramientas que puedan facilitar el trabajo que hacen eh, las organizaciones vinculadas al mundo de la cooperación. Y, y luego establecemos qué estrategias son las fundamentales para dar la mejor respuesta posible a esa realidad. Entendiendo que la crisis actual no es solamente una crisis económica y financiera, sino que es una crisis global, sistémica, y que todas las comunidades locales nos vamos a enfrentar en las próximas décadas a distintos impactos que tienen capacidad de desestabilizar a, a, a las comunidades, a las formas de organización social, económica, política. área de, de cooperación eh, tenemos tres líneas de, de trabajo muy claras. Una que es la que está vinculada con eh, los derechos de la mujer y la, la lucha contra la inequidad de género, ¿no? por recortar la, la, las brechas de género. Eh, otra que tiene que ver con... Eh, servicios sociales básicos muy vinculados a la dotación de agua potable, al derecho humano al agua, al acceso efectivo al derecho humano al agua y al saneamiento, junto con un eje de desarrollo rural, productivo, eh, más, eh, que es más específico de los proyectos que realizamos en, en África. En principio, cuando nacemos, en el 96, eh, SOLI a nivel nacional. ...venía trabajando fundamentalmente en América Latina... ...especialmente en Centroamérica y algo de Sudamérica... ...entonces nosotros empezamos a trabajar... ...desde Andalucía... ...empezamos a trabajar también con Latinoamérica... ...ya llevamos más de 10 años, 10 o 12 años... ...que también estamos trabajando en, otro, en otras zonas... ...como en África y en Asia ¿no? eh, Nosotros realizamos un, uh, proyectos... Uh, ...para las poblaciones más vulnerables... ...y sobre todo en sobre seguridad alimentaria... Eh, prevención de catástrofes, eh, enfoque basado en derechos humanos y todo con un enfoque de género bastante fuerte. Hay muchos proyectos interesantes en Palestina, en Mali, en la zona de Tombuctú, donde la, el problema de seguridad ha ocasionado un problema alimentario bastante fuerte, también de decorrencia de la sequía de los últimos años. O sea que nosotros intentamos ayudar a las poblaciones que tienen menos posibilidades de recibir ayuda en situaciones de extremas, en los campamentos de refugiados de y de Tinduf, un proyecto que lleva más de 10 años. Realizándose de abastecimiento de agua y es un proyecto bastante complejo, difícil de poner en marcha, con la financiación de Naciones Unidas y de ECO. Y ese proyecto se suministra agua a toda la población saharaui, agua potable. Un mundo era una pregunta: era un mundo en blanco y negro, dale color. Ese fue el primer proyecto que hicimos en el 96 y me acordaré siempre porque fue el primero, además. <risa> Empezamos con El Salvador. ...en Nicaragua, después Honduras, Guatemala... ...y fuimos ampliando a, a otras zonas latinoamericanas... ...como Perú, Bolivia, Ecuador... ...y también Cuba, Haití y República Dominicana. Pues llevamos 15 años trabajando... ...en unos campamentos que están en un sitio inhóspito completamente... ...que es en el desierto de Argelia... ...en donde están los refugiados saharaui. ...que salieron cuando entraron las tropas, las tropas marroquíes ...y es un proyecto de, de agua, de llevar el agua... ...de tratar agua, de buscar agua, sacar agua, tratarla... ...y llevarla a cada una de las, de las AIMA... O de, la, ...o de las pequeñas tiendas que tienen los ARAWIS. Algunos proyectos que han sido muy bonitos... ...son los que, sobre todo los que se realizan con mujeres... ...porque sobre todo en África ellas tienen una gran... Mmm, ...aceptación de todas las actividades que se realizan... Con, ...para ellas y con ellas. Si trabajas para un mundo mejor... ...o tienes en cuenta a la mitad de la población mundial... ...que son las mujeres y su situación específica... O, o vas a trabajar solo para medio mundo mejor, ¿no? entonces el, el tema de, de género, de equidad de género es fundamental. Se ve que es una semilla que se pone y que a largo plazo se puede cambiar la vida de las personas. No es un cambio radical, pero siempre o sea, se está contribuyendo para mejorar sus condiciones de vida. El voluntariado es una señal de, propia de, de la entidad y, y define a la entidad, de hecho. Es decir, que, que Solidaridad Internacional Andalucía es conocida en gran parte dentro de la ciudadanía, no solo andaluza, sino a nivel estatal, a través de su voluntariado. Eh, el voluntariado siempre ha estado presente desde que nacimos. Trabajamos en dos líneas. Un, el voluntariado a nivel de sede, es decir, el voluntariado que se hace aquí, en, ...principalmente en la sede de Solidaridad Internacional Andalucía... ...y luego también tenemos un programa de voluntariado internacional. Nos damos cuenta que el, el aprendizaje del español es fundamental... ...para la inserción eh, social, laboral... ...de las personas que llegan aquí... ...entonces es incluso una de las medidas de primera acogida... ...el que aprendan el idioma y que puedan defenderse... ...relacionarse y op optar a un puesto de trabajo... ...entre muchas cosas, ¿no? ...en cuanto a nuestra área competencias, los voluntarios son profesores, son personas que, que bien cualificados o bien sin cualificar, en muchos casos, simplemente vienen a, a intentar mmm, transmitir lo que ellos saben, los conocimientos que tienen de la lengua española, en algunos casos, en eh, casos de tener que alfabetizar, gente que no conocían las letras, no sabían escribir, no tenían sus primeros estudios en esta materia. También estamos muy influidos por eh, las políticas, hay veces que hemos tenido muchísimos alumnos musulmanes, eh, de repente ahora no tenemos tantos alumnos musulmanes, viene mucha más gente del este, una época que había muchos orientales y así. Entonces tú te tienes que ir adaptando a toda esa circunstancia. Yo creo que también otro de los objetivos que, que, que tiene el voluntariado internacional en este caso sería la de la de crear eso ...puente, un poco de acercamiento entre la población y, y el mundo de, de las ONG ¿no? pero una forma de que la gente viera la cantidad de cosas que hacíamos... ...con los pocos fondos que teníamos... ...eran que participara directamente y que lo vieron directamente en los sitios... ...entonces para nosotros una seña de identidad de Soli Andalucía... ...es el, el programa de voluntariado internacional... Esta, ...este mecanismo que permite acoger... ...este compromiso solidario de los voluntarios hacen que ellos afiancen su desarrollo personal pero ampliando la visión que tienen sobre las inequidades que existen en el mundo, eh, con un enfoque intercultural que permite un intercambio de saberes, ideas, visiones de quienes tal vez en un futuro cercano con esta motivación se inserten dentro del mundo de la cooperación. Desde el Centro Guamá de Ayala estamos convencidos que esta, esta forma de trabajo ...permite tener embajadores... ...que dense del tipo de trabajo que venimos desarrollando... ...con fondos de la cooperación... ...y cómo esto viene aportando realmente... ...al desarrollo de ciudades como Cusco. Claro, se han ido presentando proyectos... ...nosotros también hemos adquirido mayor capacidad... ...a la hora de su ejecución... ...y eso ha hecho que nosotros pues... ...digamos también vayamos digamos, creciendo en ese aspecto ¿no? No había gente contratada... ...éramos todos voluntarios... Había una persona media jornada que era Peti que se encargaba más o menos de coordinar a todo el mundo y, y el resto es que no había técnicos. Llega un momento en el que realmente por las condiciones de la subvención los requisitos que estaban pidiendo ya necesitas que haya técnicos expertos en este tema y que además se mantengan. Por ejemplo, cuando yo me incorporé aquí la ejecución de los, de los proyectos, eran casi todos programas de, eh, de, de varios años de, ejecu de ejecución y mayor partida presupuestaria. Y ahora, sin embargo, pues eh, se, se reduce también el presupuesto y también la, la duración de, de los proyectos o, o de los programas. ¿vale? Después, el primer, el primer proyecto que hicimos en El Salvador de cooperación fueron no cerca de 300.000 de de, de, de, de 300 pesetas, que eran lo, que, lo máximo que en aquella época financiaba. Los organismos eh, fundamentalmente que nos financian son la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al de Desarrollo de la Junta de Andalucía y tenemos también un proyecto en el Sáhara de ACNUR, de la Agencia de los Refugiados de la ONU. Eh, son nuestros dos principales financiadores, después pues nos financian también ayuntamientos, diputaciones. Desde Solidaridad Internacional queremos fomentar la conciencia crítica para así hacer un, transformar a la sociedad. Y que la sociedad sea más, más crítica en todo este problema y sea cada vez más solidaria. Yo creo que es un trabajo necesario que tiene que mmm, desarrollar todavía más las la organizaciones sociales. Es un, es un gran esfuerzo para conseguir pequeños logros que son muy bonitos. Por desgracia, yo creo que va a seguir haciendo falta. Esperemos que no, pero... ...la realidad no, no es muy ilusionadora, ¿no? en ese sentido. Muchas felicidades en estos 20 años de solidaridad internacional en Andalucía... ...muchas felicidades a Manolo Con que creo que está haciendo una labor estupenda... Eh, ...no lo creo, lo afirmo... ...y nada, y que espero que celebremos eh, dentro de algún tiempo... ...celebremos otro aniversario... ...y estemos mucho más contentos porque la gente ha dado más... ...porque las administraciones han dado más... ...porque bueno, porque todo está más... ...así que yo, en esta celebración... ...quiero que, que lo pasemos todo bien... ...y que lo recordemos con mucho cariño". Diría, pues sería bueno que dentro de 20 años no existiéramos... ...porque es que se han acabado todos los problemas del mundo... ...pero como yo creo que eso no va a ocurrir así... ...creo que dentro de 20 años seguiremos en la brecha".